Buenas noches, vecinas y vecinos de Burlingame. ¿Cómo andan? Lunes a la noche estamos acá en el microestadio, estamos en casa, juega el triangulito. Hoy lo visita Juventud de Tapiales por la fecha número 7 de la División C de Futsal AFA. Buena, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Nosotros, sinceramente, muy bien estamos. Ahora están dando el saludo AFA. En cualquier momento ya empieza el partido. En la previa vimos un gran partido de la tercera. Sí, ...que empató, sobre empató la dura, 4 a posibilidades de ganar. Mm. Muy bueno, muy bueno cómo jugaron los chicos. Además, porque iban perdiendo 4 a 1 y lo, y lo dieron vuelta 4 a 4. Sí. Así que bueno, no, esta, esta fecha, esta jornada con, con Juventud de Tapiales que termina hoy, arrancó el sábado con cuarta y con quinta. Quinta, quinta ganó 3 a 1. Cuarta ganó 4 a 2, sí. después eh, eso fue el, el sábado, sí. el domingo tipo una del mediodía sí. pero en Schumann 540 uh -huh. se jugó sexta, séptima y octava, sexta ganó 7 a 3, sexta, eh, séptima ganó 6 a 3 y octava perdió 2 a 1 y hoy terminaba la jornada, terminó con tercera que, perdió, que empataron 4 a 4 y ahora es el turno de, de la primera bueno y esperamos que, que ande todo bien Son momentos de esfuerzo ¿no? Para, para todos los equipos Los equipos de Birmingham de Futsal No están pasando por su mejor momento Pero ya van a salir adelante Bueno, no hay problema. los, convocados, puede? los convocados Los convocados Los convocados vale. es Luciano Cerro Ario Luna Después está Diego Galera Alejandro Cuba Federico Correa Santiago Martins Después, Lucas Carrizo Luciano Tranto Juan Manuel Mancilla, el Chili No empezó el partido Julián Jorge Combina Sí, vos seguís Y Luis Porto, con la número 9 Allá en el fondo vemos el público del triangulito Que noche a noche va acompañando al equipo Le va haciendo el aguante el primer ataque, la pelota se va por el costado Saque de banda Bueno, el triangulito de la Federico continúa Que es lo suyo Continuamos sinceramente, ¿no? Dale Bueno eh, Hay que decir que Juventud de Tapial está en, la, en mitad de tabla Con 10 puntos ah. Y el triangulito lo que espera hoy es ganar su primer partido del, del torneo Vendría a ser Y que los tres puntos queden en Urlingham Hay que decir, hay que decir también que cambió el técnico Ahora, sí, Está con el técnico nuevo Ahora vamos a decir, vamos a decir su nombre Lo hizo el otro día por Copa Argentina yo, yo siempre digo que hay que presionar Para ganar así la pelota, muy bien Sale el zurdo, vuelve Julián Se viene la contra Vamos, vamos, vamos Urlinga, vamos Esto recién arranca y bueno, este año, este año lo, lo, los equipos de Hurlingham andan ahí. Sí, empezaron complicados. Empezaron el 6, complicado ¿no? Ayer jugó el selectivo, jugó de local, y perdió, perdió. perdió 6, eh, 7 a 2. Pero bueno, con, recién van tres partidos de, de la otra división, que es la D, y tiene y tres tiene puntos el selectivo. Así que bueno, como siempre, deseándole lo mejor... Sí, sí, sí. Nosotros lo que pretendemos, los equipos de Hurlingham son muy pasionales. Eso ya lo sabemos. Y eso a veces este, juega a favor y otra vez juega Fede, en contra. Vamos, Fede. Bien. Vamos, Diego. Vamos con Fede. Bien. Ahí va. Una pared. Vuélvesela. Se viene Diego. El segundo palo. ¡Uy, qué buena jugada que era! Bien, bien. La primera jugada para el triangulito para Hurlingham. Como decíamos, el jugador de futsal de Hurlingham es muy pasional. A veces le juega a favor y otra vez se les juega en contra les juega en contra cuando tiene problemas cuando a veces se le viene la noche a veces este no se toman buenas decisiones o se, se calientan un poco yo es lo que digo que cuando la cosa no sale vamos para hay que aguantar vamos diego vamos diego vamos con diego con, con diego galera ay, la, la quería, quería cambiar para, para el zurdo ya vivo juventud de tapiales bien la vuelta y en la vuelta y es un ida y vuelta, Está palo solo. y palo, se viene Julián. Está solo. Se viene Julián, solo contra todo el mundo. Y la defensa de Tapiales, ¿qué hace que salga tranquilo? Pero estaba solo. <coughs> sí, sí. Salen de atrás Tapiales, así que bueno, lo último para cerrar este ¿A dónde queda Tapiales? No sé, muchachos, muchachos, muchacho, <risa> no se calienten, tengan un poco de paciencia. Paren un poco la pelota y después arrancan de vuelta. Vélez también anda mal en futsal. Vélez también anda mal en futsal, loco. Pero ¿sé ¿sí qué pasa? Que es porque nosotros no lo vamos a ver. Qué malo es. Ya lo vamos a ir a ver de vuelta. Lateral en mitad de cancha para Burlingame. Lateral número... 163 Yo quiero aclarar que este sábado nosotros no transmitimos Humboldt. Uyotisong. ¿Dónde fuiste? Yo fui con, invitado, la gripe, con la gripe. Con gripe y todo, fui, fui invitado a la Feria del Libro al ¿Por Día quién? de Cuba. Por la Embajada de Cuba fui invitado. Entonces este, se hizo el Día de Cuba en el contexto de la Feria del Libro. Eh, festejaron los 500 años de La Habana, 60 de la Revolución, todo un ámbito de cultura. Estaba, estaba Víctor Hugo Morales también, ¿verdad? que lo filmamos y, y demás. ¿Sinceramente escuchamos. estaba él? Sinceramente estaba Víctor Hugo, o se estaba presentando también. En otro, en otro stand que lo vimos, su libro Demanda Contra Demanda. Se equivocó ahí Fede Correa tirando Así que, tirando un taco. Por esa, y eso fue a las 20 horas. Un saludo muy grande a Gustavo Villarejo que nos está viendo. Bien, un gracias. saludo para él y toda su familia, para Leo Villarejo. ¿Te acordás de Todo, Leo, qué? Leo, hey. Leo? Leo, que Leo, Leo. Que... <risa> está jugando en Don Bosco, un abrazo muy grande. Bien, bien, bien. Se viene, Galera la... y la la cobra que se fue. fue lateral para el triangulito. Así que esa fue la razón por la cual lo pudimos abrir, porque justo ese evento era a las 20 horas, o sea que no había forma. Yo sé dónde me fui. ¿Dónde <risa> Yo me fui, me fui a despejar, estuve, estuve con los chicos del Drink Team. Le mando Uy. un saludo muy grande a todos. Lindo equipo. Yo jugué ahí, sabes lo goles que me tiene el Buah, Jugar, ahora le dicen jugar, está bien. Después bueno, tuve que colgar los botines. Te este no colgaron, si te echaron del equipo, <ríe> <ríe> no, no, es no, la no, no. Te echaron, te dijeron muerto. No, no, no, no, no. Me dijeron, por favor, Marcelo, usted es <ríe> el padre, háblele. Que no venga más a la cancha. Yo no sabía qué decirle, me da una pena terrible. No hay nada como un padre. No hay nada como un padre, la familia Cogan somos así. Muy, muy gastado. Bueno, mientras tanto que estamos hablando de todo un cuenta, poco. Cuenta, cuenta. Ay, no se entendieron. Pero algo, algo está pintando, algo se está armando interesante ahí. Sobre todo que desconcertaron al otro equipo que por momentos parecía pintar más armado. Estamos hablando de estos primeros momentos, que son los 14 minutos con 32 este, minutos más o menos que vamos, digo yo, ponele, ahí, ahí estamos. Pero vamos a ver qué sucede. No hablemos de más. Lunes a la noche, mañana martes paro, miércoles feriado por el Día del Trabajador. No tenés otra cosa que hacer, mirá la hora deportes en Facebook. Vamos, vamos, bien la presión, también, ganamos un lateral. También saludos a la gente de Tapiales, que nosotros pasamos por acá. Les avisamos para que su gente pudiera ver el partido y ver a sus jugadores. Y ellos vinieron para acá. Así que sabemos que hicieron la conexión también, cosa que oh, le estamos muy, pero muy oh, agradecidos. Y también agradecidos porque nos vengan a visitar. Corner, a corner de Tapiales número 363 a los 10, a los 10 pueden A ver qué hacen los chicos, tiro, tiro de media distancia que pasa por arriba del arco. yo digo que falta un poquitito más de luz yo porque soy detallista detrás de los arcos había que ver eso está muy buena la iluminación Uy. se viene el remate de ellos afuera empieza a mover el banco foquito, más? empieza a mover el banco Oscar, ahí lo están viendo por la hora de urlingan en Facebook <risa> re loco estamos. el cargoso a ustedes, aquí están viendo el señor es el nuevo técnico de la primera de Triangulita la tiene Ario. Le está pidiendo más actividad. Cierra Ario. Juegan la... Bien, bien, bien, bien. Piden la 1. Vamos a ver qué onda, qué es la 1. ¿Qué será la 1? Juegan la 1 también a la quiniela. A ver, A ver, a ver qué es. Vamos con Fede. Sí, vamos con Diego, oh, tira, la rabona. tira la rabona, se tira viene tira. 3 contra 2, eh. 3 contra 2, yo dije, 3 contra 2, abre el marcador Juventud de Tapiales, 1 sí, a lino 0, lino. 1 a 0. La verdad, lindo gol, lindo gol. Bien armado, bien organizado. En futsal, 3 contra 2, es como 2, 2 contra 1 contra el arquero, es lo mismo, 3 contra 2 complicado me Para no la gente que no está viendo. Un <risa> chabón sabía, ¿eh? No, yo no cargoseo. Federico, porque <risa> se calienta. Le mandamos un saludo muy grande también a la familia de Barrio Cartero, que el otro día hizo una fiesta. Sí, vi las fotos en, no, entregaron, entrega, entregaron todas las camperas, me dijeron que me guardaron una para, para este viernes. Yo siempre ligo, viste algo. Bien, bien, bien. El defensor de juventud de Tapiales. Hay que presionar, hay que presionar, no hay que dejarlo, no hay que dejarlo. Bien, ahí le salió. Mira. Cuida él. Mira, el corner para Tapiales. A mí sabe lo que más me da vergüenza es que el otro día el dueño del café Cabrales dijo que nosotros teníamos que estar tranquilos, porque teníamos choripal y vino, y vos te vas con tus amigos y que vas a hacer un y que te, te clavas, seguro que unos vinos y unos choripales. Que al final de ese hombre tenía razón. Todo por tu culpa, ¿te das cuenta? ¿Te acuerdas? No se, echaron, se ponen los hijos. Se ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? lo que pasa es que la, mi hijo no sabe ni quién carajo cabrales. Pero bueno, ese es otro problema. <ríe> Sinceramente no te entendí un foraca. No, no, no entendés nada porque estás, vivís en un tupper. En un tapper virtual. Tiene la presión de Burlingham. Vamos. Dale, dale. dale, dale. Sale muy bien de abajo. Acá te dice Diego Walter Castro Saludos Fede, muy bueno Diego Nuevo Roca Muy bien, muy bien Diego siempre presente acá con la hora de Urlinga. Ves que te hago Un... hasta de secretario Diego? Muy bien, muy bien Lo que hace de todo Un saludo muy grande a todo el club Esperemos que el sábado no llueva Ya que este sábado se suspendió la Lifur Pasó la, la jornada número 4 Pasó completa para este sábado Y bueno, esperemos que no llueva Hoy me llegó la carta del correo, está por venir el palito ese que tenés para la filmación en el iPhone. Ya está. En una semana ya me tenés. Ario la pierde bien, bien el cierre. Vamos, vamos, vamos urlen, vamos, ahí está. ¿Dónde la mandó? Vamos, Ario, bajale y pegale. De ah. uh, vuelta, otra vuelta. viene Lucho Ario, falta falta en mitad de cancha tiro libre para Burlingame sabes que te estoy hablando ¿O tampoco sabes el palito para sí, tampoco sí. no sabes nada de eso ahí estás hola sabes que eso te llamó Federico che mañana te tengo que llevar a la municipalidad Federico te, ¿para tengo que, te tengo que anotar mañana. ¿En dónde? En el, el registro de mascotas. Ah, no. no en serio. ¿verdad? Gracias. <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para porque que la muy, gente... es una cosa muy buena que está haciendo Burlingame, está haciendo un registro de mascotas. Me parece muy bien eso, porque Burlingame es ciudad perro, sino, viste, lleno de perros sueltos por todos lados, no se sabe quién es el dueño. Y está muy bueno que eh, desde el municipio esté generando todo el asunto este de cuidado de las mascotas. Porque habla también un poco de cómo es la salud pública nuestra, ¿no? Es decir, qué hacemos nosotros en general, qué tan cuidadosos o menos cuidadosos somos con algunos temas bien al Tiro libre, tiro libre. Vamos. La juegan. No hay que perderla, no hay que perderla. Tiralo. Ay, Ay tocó Ario. No, no, no, lateral, tiene. lateral para. Lateral defensivo para Tapiales. Sale de abajo tranquilamente, está ganando 1 a 0 el partido. ¿Y Julio Lanis ¿Qué pasa? ¿No está? Parece que Julio no está hoy. No está hoy Julio, está, o está callado. Está de paro, está de Julio, paro. ¿Julio estás? Está de paro Julio. ¿Julio está por ahí mirando a Julio? Vamos, vamos Urlingan, vamos. El remate, del eh, arquero, bien la buena, respuesta. La, muy bueno el arquero para la foto. Para la foto de la tajada ¿no? Hay que empezar a pegarle dice el me técnico. Parece, me parece que Julio no está. No hay noticia No hay noticias. Se viene Burlingham. Abre la pelota van tocando. Bienario. Lucho no quería problemas le dijo a revolearla nomás. Lo que no se puede revolear es el futuro. Así que nosotros hablamos siempre de la Universidad Nacional de Oldenburg. Gratuita, pública, de calidad. Y los primeros días de mayo va a inaugurar el nuevo edificio Malvinas Argentina. Malvinas Argentina, ¿no? ¡Se, se para, el para el que se viera el zurdo! <risa> ¡Empata el zurdo! Un, digamos, ¡Uno! ¿Será que hablar Uy, de la tapiales uno. habrá dado suerte? Justo, justo, justo que sí. hablamos. La inauguración, los dos edificios sacan del medio, empata el triangulito. Y ahora la y ahora presión. presión, vamos, vamos, vamos. La, la presiona para que última. la rebolen. ¿Le queda? No, ole, ole, ole, ole. ¡Saque arco! Esa presión que estamos viendo ahora nosotros, yo por lo menos, la pedía en la Copa Argentina, que el primer tiempo no presionó el triangulito, dejó hacer lo que, lo que quiso al equipo de Rosario, y bueno, y por eso salió como salió, que ganó, ganó muy bien el equipo de Rosario 3 a 1. Nicolás González Lautaro. Saludos a Nicolás González Lautaro. Diego ¿qué Hay que seguirlo para que no la pierda. Se viene, se viene Diego. Ay, no, pelea, no, piedra, no, piedra, no. No, no, no, no, no, no, Ahí no, no. Brian Suárez Brian Suárez, vamos, Brian vamos, Suárez serio. el boxeador, pa. Pero por supuesto. Un saludo sí, muy supuesto, grande. Cuando, cuando vi a Brian Suárez dije, voy a correr la cabeza. A ver si le sale una sí, piña Y también está jugando en Belgrano Futsal. Un saludo muy grande a él y a todo el equipo de Belgrano. Qué grave. O sea, si jugás contra él, guarda porque oh, te comes una piña. piña. <risas> No, no, no. Pero los boxeadores serios... Ya sé, es un los chiste. Pelea. Vos no no, no, no no, nada. No, no, no, no te gustan no, no, mis no, chistes, güey. No, Hacés la transmisión vos dale, solo. Dale, dale, va. No, ahora se la transmisión no. vos solo. No, ya, no, ya se está, se ya, se está ya está, ya está. Mira, que te voy a llevar y te voy a anotar como Nada, no, no, no, no. Después a a la gente piensa mascota. que todo esto está todo esto está programado. No, no está programado nada. La hora, la hora empieza a hacer la transmisión es solo con Marcelo Cogan. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo Hola, bien? ¿cómo sí, bien, bien, acá andamos. <risa> Se contestaba el mismo. ¿ves? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? mi Federico? No, no soy Federico. Volvió a la cancha Fede Correa. Fede, Fede, Fede, Fede. Vamos con el sur. Vamos, vamos, vamos. Saludos amigos, por supuesto, saludos al señor Brian Suárez, gran deportista. Pide paciencia, está uno a uno, faltan, hay que decir, hay que decir que faltan 7 minutos 50 para terminar el primer tiempo. Estás viendo el partido por la hora de Hurlingham. ¿En dónde? En Facebook. Eso, ¿te gustó eh. Y ya es un ritual. ¿eh? Buena la presión de Burlingame que no lo deja jugar. Oh, guarda la bala. Tiraron, tiraron, pero no, no llegaron a ningún No llegaron a ninguno. Sale tranquilo Burlingame con Diego Galera con Fede Correa. Burlingame sale de tres. Ahí va, ahí va, hay que muy volver, liro. muy bien. Bien, bien, bien. Muy bien, bien la bien. tenencia de pelota. Hay que ver cuando uno, hay que ver ahora cuando uno corta para que sea, para que sea más, más rápido y lleguen, y lleguen al, al área. Igual, Rival. cuenta, cuenta. También saludamos a Adrián Artesi. ¡Ah! Buena transmisión, saludos. Se viene ordena. Ordena. yo te mira, dije, mira, mira, ahí mira, mira, está. Mira, mira, mira. ¡Ay! ¡Qué se salvó Qué buena jugada ¿Qué armaron se salva se salva se salva se salva Rilia, la vecchia hola hola noelia ¿Cómo andás saludos desde acá desde la hora de urlingan en facebook no es no, una gran amiga no es eh. una gran amiga una gran amiga le mando un saludo muy grande hoy tomamos unos mates ahí estuvimos una genia una genia total ¡Tiene celular nuevo! <risa> ¡Ojo! ¡Nada, boludez, eh. ¡Ahí está ahí! Hicieron bien el despejaba a pelota al arquero, tiraba por este lado. Bien, ¡Bien rápido! ¡Bien rápido! ¡Ahí está gol. está! ¡Gol! ¡No me mueve! ¡Seporta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si sí, esto, esto es la hora! ¡Gol! ¿Y en dónde viste ese gol? ¡Por la hora de Urlingham en Facebook! ¿En dónde más? ¡No hay! ¡No hay otro! 2 <risa> <risa> <risa> <risa> a 1 gana Urlingham. ¡Terminalo juega! <risa> ¡Ahora hora, ¡Ahora está <risa> Y ¡Bien, Lucho! Bien, la presión de Raggio que hizo que se equivoquen. Se vienen ellos, Ojo. ahora hay que sacarla. Bien, Fede, sacala sacala, sacala, sacala, sacala, bien, bien, bien, bien, bien. ¿Ves? A través de una presión vino el segundo gol del triangulito. ¿Cómo, ¿Cómo se, fut... este, ¿Cómo se, el... de... ¿Cómo cosa, se de futsal, loco? ¿Cómo se de futsal? Si me quieren contratar... ¿Cuánto va el partido? Santiago Ariel pregunta. ¿Cuánto va el partido? Gana Burlingame 2 a 1. ¡Falta! Falta en mitad de cancha, falta número 3, me parece, y faltando 5 minutos lo que viste fue, fue sacándole la tarjeta amarilla ¿a quién? no sabemos a un jugador, jugador. jugador. sigue sí, dale dale que? dale transmití ah. la tiene la tiene Raja ragia que, que, que, que, que. tipo bol, boliviana al revés como el jueguito ese español que vos tenías. Se papá. vienen ellos, se es la tapa de Lucho. ¿Cómo se llamaba el jueguito ese que...? que el era? FIFA. El FIFA, el castellano. ¿Quién vole? ¿Quién lo que con él? Va a chutear la pelota. La toma Messi. Messi se la pasa. No, porque no estaba Messi, es ¿No? FIFA FIFA no, 95. Entonces, ¿quién, ¿Quién estaba ahí? No, no me acuerdo. ¿Quién estaba? Ahora no me acuerdo. ¿Qué estarán hablando Pero los bueno, meses? ¿qué estarán hablando? Le dice uno al otro, ¿te compraste ese lugar nuevo? No. Dice, ¿me vas a invitar a un asado? No, está caro, allá, allá hay carne barata, le ¿Sinceramente vos tenés el libro? Sí, yo lo tengo, sinceramente. Ah, está bien, sí, lo tengo. Perfecto. Hoy lo vi al técnico a Holland. El ¿Qué, taste Sport. ¿Qué cuenta ¿Estaba en No, Urlingham. no, no qué <risa> <vi>. <risa> Qué, bueno. ¿Qué onda? ¿Te llamó? ¿Qué te dijo? No, estaba jugando ahí, te dice, que están los chicos, voy, voy a enfocar acá a los chicos del Triangulito Están todos ahí charlando Ya algún día esto, con ese palito nuevo que tenemos, con el celular así puesto por ahí y vamos a escuchar la charla. la charla Acá está Matías González, bien ragio, denle bola más a los pibes Gastón Jiménez, ¿cómo va el resultado? El resultado dice que hasta el día de la fecha y de este momento, esta hora y faltando 4 minutos con 42, gana el triangulito 2 a 1. Santiago Ariel pone 2 a 1, muy bien, gracias, pues sabes que somos medio vagos, Santiago Ariel, no sé si se lo escriben. Y vos lo estás viendo de forma gratuita por la Hora de Hurlingham Deportes en Facebook. Estamos usando ese streaming y lo estamos probando. Corner para la visita, mueven la pelota. Buena la presión, buena la presión de Urlinga, muy bien. Hace que toquen para atrás. No hay que dejarlos, no hay que dejarlos. Bien, vamos. Bien, Lucho. viene Raj. Upa. Se cobran pierna arriba a Raggio mitad de cancha. Pero está bien Urlingan, bien la presión. Y por si recién entraste, está ganando el triangulito 2 a 1. A Tapiales. Muy buen partido de los dos, ¿eh? Muy buen partido de los dos. Se viene el zurdo, hace el individual. Hace el individual, me parece que sí, pelea contra tres. Obviamente ganan ellos. Bien, el zurdo tirándose, recuperando. Cambiala. Bien, bien, zurdo, bien, bien, zurdo. Lateral, ah, lateral, lateral la para Burlingame. El partido claro. comenzó así. Tapianes eh, eh, sorprendió con una muy buena jugada rápida y un gol. Y luego. Una buena contra de tres contra dos. Tres, tres contra dos. Y luego el triangulito empezó a construir, como decimos nosotros. Se viene ratio. Se viene. Ario era, Ario, perdón. Claro. Nosotros decimos, al menos yo digo que los goles se construyen y lo vas armando. Y el triangulito armó el empate, espectacular. Y luego Ahí el está. descuento a favor de ellos. Ah. Hay que cortarlo, hay que cortarlo, es, es mejor cortarlo. Bien, bien, bien, bien, bien, Lucho. Parado donde tenía que estar, tranquilidad, muy bien. tranquilidad. Juega con fe, sale no, desde de abajo, muy bien. Se, la se fue, se fue, se fue, lateral para Burlingame. Lateral número... 533 a los 10. Hoy esté a los 10. Jueguen a los 10 porque algo van a salir. Algo va a pasar, ¿no? Ahí está, Juan. Con Ellos también vienen a apretar. Ahora mismo la pelota se va afuera. La pelota se va, lateral para... Juventud de Tapiales sigue moviendo el banco Oscar ahora vuelve a entrar Diego Galera faltan 2 minutos 50 para terminar el primer tiempo está bien, el triangulito está bien ¿eh? contanos los detalles para el que no sabe de futsal o está empezando a mirar ¿Por qué dijiste vos que estaba bien? ¿Qué es lo que estaban haciendo en defensa que estaban bien? ¿En ataque? No, en ataque. En ataque ellos, presi ellos presionan. ¿Me no me escuché, papi. Ellos Estoy hablando, no escuchás a Papi. Ellos presionan y el segundo vale, gol del sí. triangulito vino por una presión, porque si lo dejás salir tranquilo, obviamente ese gol no llegaba. Así que gracias a una presión, Hurlingham está ganando 2 a 1. Saca con arquero jugador. Se viene Hurlingham el remate. Remate débil. Y Ahora hay que defender, ¿eh? se vienen ellos. Sin falta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mano, tiro libre. Y amarilla, todos juntos. Faltan dos minutos, 0-5. Para que termine este primer tiempo. Tiro libre para la visita. Un primer tiempo con tres goles es un primer tiempo lindo. Lindo, lindo, lindo. lindo. lindo. Vamos a ver qué jugada hacen. Hace Juventud de Tapiales. Y vamos a ver cómo resuelve la defensa de Hurlingham. Hay que estar atentos. ¿Y qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Mucha gente acompañando a Hurlingham. Mucha gente también que nos está viendo. Muchas gracias. A ver. Bien, Diego. Ariel ¿vale al corner. Dos minutos exactos para terminar el primer tiempo. Santiago Ariel, hola, saludame. Ya te estamos saludando. Santiago Ariel, ¿cómo estás? Este, este o se viene no, Ario y ahora el 3 no, no, contra 12 no, no, de Burlingame no, no, hay que aprovechar. No, no, no, no hay que bien, bien, bien, bien, bien. Sí. Bien el remate de Julián. Creo que se fue el corner, ¿eh? Sí, sí, sí. Corner para el local. Hay que terminar la jugada. Bien, Ario, bien, Ario. Sí, no es espectacular, espectacular, mira, chilena. Juan y Luis están en el banco. Todavía no entraron. Porque nos preguntan por Juan y por Luis. Pero están en el banco. Se viene Juventud de Tapiales. Hay que defender. Bien. No sé si fue lateral o fue corner. Ahora vamos a ver. Fue corner, sacan el corner faltando un minuto 10. Hay que estar atento, hay que estar atento. a La defensa bien Fede. Ahí va a entrar el Chili. Ahí lo tienen al Chili con la camiseta número 16. Bien, Lucho. Santiago Ariel dice, mañana hay práctica en el triangulito 2007. Nos tira info y todo. Muy bien. Bien, bien el arquero. por aparte sabes que lo que vos pones ahí lo leen las otras personas que ven el partido. Y sí, mañana, mañana hay práctica hace? hay práctica normal. Mañana y el jueves. Se viene Ario. ¿Le queda? ¿Le tiene que quedar? No, no es mano. Ay... Hay que defender, faltan 20 segundos. Bien, déjala correr. Lateral defensivo para Burlingame, faltando 25 segundos para terminar el primer tiempo. Hemos tenido una buena transmisión. Ese primer tiempo ha sido linda. Es decir, estamos ganando en 2 a 1. ¿Qué pasa? Porque estoy sí. yo. Porque Sí, obvio, felico, y sí. Y, yo, y yo soy lindo, Sí, creo. Claro, yo, papá es feo, <risa> papá es viejo y feo. El enés lindo. Faltan 10. A ver si mirá. saquenla no. Faltando 10 segundos empata Juventud de Tapiales. 2 a 2 no vamos a ir al descanso. Faltan cinco. Yo lo cerraría así, ¿eh? Dos a 2 ¡Ay, mira vos! Buena, buena, buena jugada de Burlingame para terminar el primer tiempo. Ahora en cinco minutitos volvemos con el segundo tiempo. También por Facebook. Que ande todo muy bien. La hora de Burlingame junto a los vecinos y vecinas de Burlingame. ¿Qué tiene para decir? Listo, nada más. Para eso, listo. Que ande todo muy bien. Ahí está. Dale, listo. Me estoy acá dale, con dale. Magú. Ahora bueno. Va a arrancar el segundo, el segundo tiempo, estamos vamos a decir, estamos acá en el Estadio Municipal, estamos con el Triangulito que está jugando con Juventud de Tapiales por la fecha número 7. Muchas gracias a la gente de Tapiales que en su Instagram puso que estaban que para ver el partido por, por la hora de Hurlingham en la, Facebook. En Facebook la revista va de Tapiales y después otra Tapiales hoy creo, algo así. Así que, colegas, muy agradecido de que ustedes nos Muchísimas miren. gracias. Muchísimas gracias ¿Sí a ustedes. Es, es lo que hay igual, ¿eh? lo que Pero hay. Pero bueno. El, loco de Nosotros televisión <risa> el, de potrero. el primer tiempo terminó 2 a 2. Sí, el primer tiempo terminó 2 a 2. Eh, y ahora arranca el segundo. Ragio que la perdió. Rápidamente Tapiales se pone 3 a 2. Rápidamente. Sorprendió Tapiales. 3 a 2. Arranque. Hay que apretar, hay que apretar. Dale, Está bien. ¡Volvimos, volvimos! Ya estás viendo por la hora de Urban Deportes a través del estilo de Facebook que nosotros hemos cambiado. Rápido. ¿Qué onda? Por ahora el rendimiento... Sorprendió Tapiales, está ganando 3 a 2 ahora. Qué garrón. <risa> Qué garrón. Está bien, pero los tipos la hacen bien porque sorprendieron las dos veces. ¿eh? En los dos arranques de primero y el segundo tiempo, sorprendieron. Ragio Bonfe de Correa. Abre con Lucho. El técnico le pide a Lucho que vaya. Se pone a jugar arquero, jugador, Hurlingham. Hay que hacer rápido, hay que hacer rápido. No hay que perderla tampoco, ¿eh? Bien la presión de, Urling, de Tapiales. El Chile y Luis están en el banco a ah, la gente que pregunta Vamos, vamos, vamos, hay que sacarla y hay que sacarla, hay que sacarla Bien Lucho, bien Lucho Se viene Burlingame con Julián Matías al arco, hace la personal Saque de arco todo esto para Tapiales ¿Qué puedes decir? No decís nada, no es bueno. Se viene Burlingame. Estoy mirando y estaba haciendo una intentando ¡Un hacer un análisis. Bien la, bien la defensa. Burlingame está, digamos, cuando le toca marcar, está empezando a marcar bien. Pero lo que observamos es que perdió, digamos, las líneas y la organización del juego que tenía durante todo el primer tiempo en este momento. Pero... El eh, triangulito es así, de repente te juega así medio medio extraño y en dos segundos este, engancha cuál es la forma y cuál es la organización del juego que tienen que tener. Todo eso, todo eso. <risa> ¿Todo eso? Aparte nosotros, la presión está bien. ¿Qué pasa? Como vos decís muy bien Federico, la presión viene bien Hay que presionar porque si no, si no presionás perdiste, dijo uno Al piste perdiste Y si pestañaste Adiós. Ah, esa no sé Cagaste Ah, mirá, se viene Ario, se viene, ario. Llueven de repente los likes y los amores, mirá, mirá, mirá, esto no sé cómo lo hacen Mirá, mirá. Pará que se viene Ario. ¡Eh! ¡Sí! Tiro libre para Burlinga. No te salen así nubes del dedito por todos lados. Mirá, muchos salen. Mirá, mirá, mirá, Eso porque, mirá, ahí, te, ahí que te mandan corazones es que están enamorados de vos, pa. ¡Uh! también! Alguien se está gastando, ¿no? Alguien nos está gastando, boludo, con el acechito. Vamos con el tiro libre de Urlinga. Barrera. Vamos, Barrera. Todo, todo, se va, se va, se va. Bien. Bien cubierta. Se apuran, se apuran, se apuran. Lateral, lateral para hurling a lo hace Julián. El 7 de Tapiales no tengo el nombre acá, no tenemos las listas. El futsal no está organizado como el, como el fútbol cancha de once Hasta último momento a veces no sabes quiénes son los que van a jugar. <coughs> Tenés suerte de que te hayan firmado y te hayan ah. dado los documentos. ¡Gol, gol, gol, gol en contra! ¡Gol en contra! de Tapiales, sorprende. Empata Burlingame con un gol en contra, de cabeza se la quiso dar al Miguelón Aranda, dice, vamos Burlingame. Y nosotros también decimos lo mismo. De cabeza quiso jugar el defensor con el arquero, se la tiró muy arriba y empata Burlingame, 3 a 3. Y todo tuya la transmisión, diga. Estos goles, tres goles para Tapiales y tres goles para ti, el triangulito. Vos los estás viendo a través de la hora de Urlingan Deportes por el canal de Facebook. O sea, por ahora están todos contentos. La gente de Tapiales, y la gente de Hurlingham. Yo te, yo te digo, pido la hora, te digo. ¿Por qué? Porque somos la hora. ¡Ah, qué boludo! <risa> oh, se sorprende. Está muy bueno. A mí me gusta porque Ariel Galeano, Julián, se llama ese crack. Muy bien, muchas gracias. Gracias a alguien, está diciendo del número 7 de Tapiales, seguramente estaban hablando. Se viene Tapiales con el número 5, hay que sacarla, sacala, sacala. Yo no, no sé cómo salió esa pelota, no sé cómo no entró. Bien fe. Bien, bien, bien defendida por Urlingam. No, sí, es bueno como... el ataque, fue bueno el ataque de Tapiales. Sí, sí, nos, sí. Salvamos, nos, nos salvamos, nos salvamos. se salvó Hurlingham. Tremendo el ataque de Tapiales. Tremendo. Juega bien, Tapiales, juega bien. Juega bien. Organizado y tiene ese chico que se llama Julián. Que Ariel Galeano muy amablemente nos comentó que es el número 7 de Tapiales. Que ahora lo vamos a ver. 777, 7, 7, ¿dónde está? Ya lo vamos a ver. No hay que perderla, no hay que perderla. La perdiste y pegó en el palo. Complicado, ¿no? lo complicado. Digo, lo digo despacito. En mi pueblo eso se llama En serio, te lo digo Complicado, Así, complicado. No podés perder, no puedes perder la pelota ahí. Acá no la pierdas. Bien, bien. ¡Sí, qué buena pelota! Y mira vos, eso no sirve, se viene Tapiales. bien zurdo, sin falta, sin falta, bien, bien recuperada por Hurlingham. Buen partido que están jugando los partidazo, dos? Partidazo, partidazo. Partidazo los dos, están jugando. dónde lo estás viendo? Por la hora de Hurlingham, oh. deportes a través de Facebook. Se vienen ojo, ellos, ojo, están sacala. Sacala, sacala, sacala, va fuerte al piso. Bien Diego, bien Diego, bien Diego lateral para Burlingame. Se picó, se picó, se picó y cuando se pica, comete esta picada, picada Carlitos, cualquiera. ¿eh? Lo tenés en, Carlitos lo tenés en Palomar, el... Ya le matamos chivo, ¿viste? ¿eh? tiene la camisería encadenada y soldada a la puerta, para que no le entre la gente. Sale Burlingame. no, no se fue. No se fue. ¡No se fue, juez! Fue en Faltan 14 minutos con 27 segundos. ¿Cómo sabes y el eso? Partido, ¿Por qué? ¿Cómo mirando sabes? el reloj. Ah, qué no, vivo, una, ¿qué tengo, vivo? La, tengo la bola de cristal. Es un tiro de esquina. O un lateral. Para tapiales, lo que tienen que son muy rápidos entre ellos cuando se juntan en distancias muy cortas en el ataque y te sorprenden con jugadas. Te duermen, ¿eh? te agarran dormido. Dale, dale. Vamos, Diego, vamos, dale, Diego, galera. La esperanza de gol está en él. Vamos, Diego, a ver pa... se viene el zurdo, le hacen la falta. ¿Le queda? ¡Ay, Uy. la defensa bien de Tapiales! ¡Abrila! Ahora es en el que quiere. No puede. En es esa jugada hace donde no te tenés que equivocar, bien. porque estás arrancando. No puede. Lateral para Tapiales. Lateral ¡S -S para Tapiales. ¡S -S Sale de abajo. Hay que presionar un poquitito ahí, ahí, ahí presiona, dale, dale, dale, dale. Claro, claro, claro. Ahí recupera Burlingame. Bien, bien, bien, bien, bien la presión. Bien la presión. Otra vez la presión, otra vez. Ahí va. Sale bien, Tapiales. Consigue. Consigue un lateral en ataque. Se viene en ello. El rebate. Por arriba del travesaño. Se apoyó mal, se vienen zafamos. Ojo, zafamos. A mí Brian dice: mandad saludos muy grandes para el club 17 de agosto, futsal, que es el tanque, que está cerca del club San Martín de T6 que dice que está en la liga de Hurlingham. Cuando quiera estás invitado, muy bien, muy bien. Vamos a. Ufa. ¿Qué tenés para invitar? O sea, <risa> ¿Qué somos para ah, o sea, ¿viste? ¿Qué tenés? Un chorio, una bondiola. Qué, ¿Qué hay? Cerveza. Qué mal que estamos quedando, ¿eh? ah, ¿no? Está, qued está quedando muy mal. Está quedando muy mal. Es compleja, Federico. Yo te dije. ¡Ojo! Sacala de ahí, sacala. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar, vamos a estar pasando. Qué noche linda hoy, entre toda la gente, la gente de Tapiales, la gente de Burlingame, todos se animan, se comunican este, y participan de, de una comunicación que la verdad que es, se puede interactuar, es gratuita. Cerró el medio muy fuerte, falta en mitad de cancha para Tapiales. En faltas estamos. No, no marcan las faltas. Muy bien. La pregunta más importante que uno hace sobre los clubes. El tanque, ¿cómo es la parrilla del tanque? Es de, una, es de buena calidad. Y nosotros los clubes los medimos por la parrilla que tiene. Falta de Diego, galera. Contá, contá. Tiro libre para Tapiales. Que vamos a ver qué jugada hace. Y hagamos cuernitos, dijo uno. Vamos a hacer los cuernitos. No tengo ni idea cómo van en falta. No, no, no, no. Saludos a todos y a todos los que nos ven, vecinos de Tapiales, vecinos de Hurlingham, de todos lados de donde nos estén viendo, es un gusto, gustazo para nosotros. Viene el tiro libre. ¡Se viene Tapiales! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Se viene Hurlingham, hay que ver! ¡Lo volaron! ¡Lo volaron eh! ¡Y se picó! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Se picó! <risa> ARGH! <laughs> Todo esto es lateral para Urlingan en ataque. Vamos a ver qué hacen. Juegan rápido. Se viene Ragio. Se viene Ragio que puede ser. Dale que no cobra, dale que no cobra. ¡Arriba! ¡Opa! ¡Arriba! ¡Arriba, Ario! Lateral en mitad de cancha para Tapiales. Tres iguales, faltando 11 minutos 30 para terminar el partido. 11 minutos 30 en futsales son como 5 horas. No hay que hacer falta, no hay que hacer falta porque están en 5. Bien, Ragio. Se, se tiró solo, se tiró solo. El corner, córner para Tapiales, para la visita. Juegan rápido, viene con el remate. Bien. Bien, Ario también. están en todo, Ario. Está en Sí, sí, sí. Sacó están todos justo lados. Cuando venía el pelotazo directo. Gran, partid gran partido de él. Pero vos. es cuenta Tapiales. Gol y, de Tapiales. Le comió la espalda. Le comió la espalda. Gol de Tapiales. 4 a 3. Ahora hay que volver a levantar. Complicado. Juega Burlingame con Nario, juega con Fede Correa, Fede Correa con Lucho, queda la pelota con Ragio. Lo comieron en mitad de cancha lateral para el local. Sale tranquilo Burlingham, con fe correa. Sale, sale caberquero, jugador Hurlingham. No hay que equivocarse, lo tiene Ragio. Va con el remate. ¡Gol! ¡El, empate ¡El de Burlingham! Empata de vuelta, 4-4. Partidazo, partidazo. Estás viendo todo por la hora. Qué partido señores, qué partido queridos vecinos y vecinas de y de Tapiales, qué partido que están ofreciendo estos deportistas. Se viene Tapiales, el remate cruzado, Saque de arco para hurlingham ¿Y qué pasó? ¿Le pasó algo a Fede? Se habrá calambrado. ¿Usted qué dice que le pasó...? Está fusilado de pierna, dice. Ahí va la doctora No hizo falta la atención médica Por suerte Renqueando Está hecho pelota Estaba re por aparte salir Estaba caliente, no quería salir, pobre Acalambradísimo quedó Dale Lucho, dale Lucho ¡Ay! se equivoca y a los nueve minutos 50 para los que están empezando a ver o se engancharon están empatando y sí, pelota angulito y tapiales 4 a 4 la verdad un partidazo exactamente lo mismo dice gustavo villarejo partidazo y tiene toda la razón hay que recordar que no hay que hacer falta, ellos están en 5. No, es no es momento para hacer falta, yo prefiero que la tiren al Allá. Joraca. ¿Viste la, la típica? Salimos, la tiran ¿viste? así. sexta falta sexta falta yo dije va a hacer falta pero bueno es un partido de fútbol y hay siempre faltas así que bueno oportunidad para la visita cuernitos por acá cuernitos <risas> por acá vamos lucho vamos lucho Si no podía tener la imagen partida de urlingan y tapiales los de tapiales todo rezando vamos arriba el gol y los de urlingan con cuernitos Ay, ¿qué pasa? Uh, ¿Dónde va a tomar carrera? ¿Este, ¿Este se que no. patea? ¡Gol de Tapiales! ¡Gol de Tapiales! Aprovechó, Aprovechó Tapiales la sexta falta. 5 4! A la gente de Tapial le dejando. Sigue el partido. Vamos a levantar de vuelta, levantar de vuelta, dale. Se viene Ario. Sí, ahí está. Y... Sí, lateral para Urlingame en ataque. Un partidazo. Muy bueno. Hacía bastante tiempo que no veíamos un partido así. ciencia es mejor tener la pelota, se viene Ario, ojo, ojo, bien cortada, abrí, abrí, abrí, Bien. bien. La defensa bien la defensa de tapiales lateral defensivo para ellos Arquero jugador Hurlingham para empatar el partido, faltando 7 minutos 30. Como dice Federico, una eternidad en el futsal. Se sí, equivoca. Che, ¿habrá hecho bien la pizza de Nacho? ¿Estará bueno cuando vayamos en casa? Se llama, pues pregúntale, hermano querido, ¿cómo, ¿cómo hiciste la pizza? ¿Quedó bien? ¿Es comible o es una rocallosa? Se viene Tapiales. No hay que, no hay que hacer Ojo. falta. No hay que hacer falta. Bien, Lucho, bien Lucho. Se viene Fe. Epa, déjala que sigue, déjala que sigue. Está bien, está bien, está bien. Segunda falta de Tapiales. A ver qué hace el Triangulito, cómo organiza el ataque, cómo construye el gol, como decimos nosotros. Se No se entendió con el zurdo. Lateral defensivo, otra vez para Tapiales. Lateral número. 4032. <risa> Nacho Kogan lo está viendo Nacho, ¿cómo quedó la pizza? Escribite algo, por favor Queremos saber, estamos muy interesados ¿Se puede comer eso? Federico, uh, mira, me ha costado Bien zurdo Ay, se Bien atento el, el árbitro. Faltando seis minutos, está ganando Tapiales. Vamos, Urlingham. ¿Se viene? ¡Ay! Van a hacer alguna jugada preparada en la que se sí. hicieron en la semana. Sí, porque el 14 estaba exigiendo determinada postura. Correla, muy bien. Bueno, muy en el medio, ahí ¡Ay! ay. Sí. Y Nacho, ¿cómo se ve la transmisión? ¿Se ve bien? Contándose un poquitito cómo se ve. Lateral en mitad de cancha para Burlingame. A todo esto. Vamos. Vuelven a preparar alguna jugada. Hay que hacer rápido. Hay que hacer rápida a la 2. Teniendo la pelota. Es buena la defensa de Tapiales también. Sí, sí. La verdad que sí. También no se desconcentran. Bueno, la presión, claro, la presión de Tapiales está bien. ¿Hasta, cu ¿hasta cuándo vas a jugar? Dijo uno, ¿no? Si no te sale la jugada, el otro rival va a agarrar y te va a presionar, es obvio. Acá vemos al conjunto de Hurlingham reunido y para los amigos de Tapiales, ahí tienen al equipo de Tapiales también. Vamos, faltando, vamos faltando 3 minutos 50, uh -huh. lunes a la noche, estamos acá en el microestadio de Hurlingham, siempre es un placer estar en casa. técnico nuevo de triangulito lo que tiene que es, tiene más, más participa más ¿no? Entonces, todo el partido les habla más está más pendiente de, de todas las cosas no se pierde de nada y está encima de ellos ¿no? sí. gustavo villarejo dice saludos de leo recién llegó de entrenar muy bien porque entrena en don bosco le mandamos un saludo muy grande a leo ¿Cuántas notas habremos hecho con Leo, no? Lateral para Hurlingham en mitad de cancha. Es que somos el canal del deporte de Hurlingham, nosotros. Entonces, es normal que nos comuniquemos con deportistas, que se comuniquen con nosotros, que nosotros veamos lo que ellos hacen y viceversa. Entonces, sobre todo, que nosotros veamos lo que ellos hacen. Así que un saludo grande a los Villarejos, un saludo muy, pero muy grande. De vuelta, vuelvo a agradecer a toda la gente de Tapiales, de la revista va, de la revista Tapiales Hoy, creo que se llama, este, por seguir esta transmisión, para ver a los colores de su, de su club. Hay que hacer una jugada bien rápida, si no te van a salir... También a todas las vecinas ¿sí? y vecinos de hoy. Yeah. Bien. Corner, corner, corner. Esta transmisión. ¿A qué altura de, de, de Pedro Díaz está 15, 1550. Como dice Federico, Pedro Díaz 1550, la dirección de nuestra casa. Acá se juega de todo, de todo en Urbina. Hamburgo, futsal, básquet, volei qué sé yo. Eventos culturales. Sociales, infantiles, de lo que usted quiera. hay que perderla. La tiene Diego. juega para adelante, juega para adelante. Faltan dos minutos. Es lo que vos decís, ¿no? No pueden estar así tres años tampoco. Ahí se lo dice. ¿Qué es penal? No, no está. No. Tiro libre por mano. 5 a 4, está ganando Tapiales sobre Tianguelito. Va el número 5 a patear. 5 a 4 gana, gana Tapiales. Vuelve Lucho Tranto al arco. ¿Qué mirar. hueco puede entrar De caña, yo. Ups. ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano penal! ¡Sí! ¡Penal para hurlingham ¡Mano penal! ¡Penal para hurlingham No es esta falta, Mirá, es penal. Mira, Pablo C. Bodego. Gracias por los saludos en la hora de Hurlingham Deportes de parte del staff del periódico Tapiales. hoy Mirando el partido, excelente y entretenida transmisión. Un Muchísimas saludo, gracias, colegas, eh. Muy amables, muy amables, colegas. Ya saben, Tapiales? Ustedes quieren saber qué pasa, tienen que leer Tapiales hoy. ¿Qué otra cosa pueden hacer? No sé, no me lo imagino. No me lo imagino. Penal para Urlinga, va Julián. Va Julián. Partidazo, eh. 5 a 4, gana Tapiales. A ver qué pasa. A ver si el arquero se agiganta o es gol del triangulito. No. ¿Se viene? ¡Gol! ¡Gol ¡Empató el triangulito! Y lo ves con la hora de Únigan Deportes San Facebook. Pide tiempo, Tapiales, cinco iguales. Se levanta la hinchada. Ahí tenemos a la gente de Tapiales, en el minuto, para que ellos lo vean. Empataron en cinco, un gran partido, están ofreciendo los dos equipos. Acá la gente de Durlingham. Digo yo, ¿no? Así, así chusmeando con la gente de Tapiales. Siempre a todos los que nos dedicamos a hacer comunicación nos gustaría tener un micrófono y saber qué están diciéndole, ¿no? El técnico a ese grupo y el técnico a aquel grupo, ¿no? Así de chusma, quedan la oreja y decir, uh, mirá lo que le dice. Tipeamos esto, después lo publicás en tal nota. Andá y sacarle una foto en el medio o filmálos. Esperamos que ande todo bien por tapiales. Les agradecemos que nos estén mirando. Cinco iguales. Cinco iguales, un minuto cuarenta para terminar. Yo no grito más porque me quedo sin garganta y voy a terminar mal. Voy a terminar en allá en la muerte. No, que Ay. mañana no hay nada y pasado tampoco. Cinco iguales, saca Tapiales del medio, partidazo. La saca de la línea, Burlingham, se salva, mete, dale, Ario, mete, Tire, se tira, la recupera y va, y va, y va. Todo esto lateral para Tapiales, <risa> Terrible. Qué partidazo que han jugado los wow. dos. Recién se salvó Burlingham, la sacaron en la línea. Bien, saqué el arco para Burlingham. Se viene Diego Galera que es la esperanza de gol, quiso tirar un caño, no le sale. Se saca un hombre de encima Tapiales. ¡Bien, ¡Bien, ¡Bien, ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! ¡Bien Lucho! Apareció el arquero de Hurlingham. ¡Bien Lucho! Lo que era una caída inminente. El arquero es una tapada espectacular. Si gana Hurlingham acuérdense de esta tapada. Ojo atrás, ojo atrás que hay uno solo, ojo atrás que hay uno solo, apretalo, apretalo un poquitito, si no, si te, no te hace la jugada, cagaste, te hace la jugada ahí, y... ves, ¿por qué? porque no apretó, porque no apretó, porque no apretó, gol de Tapiales, bien, si no apretás y lo dejás jugar, fuiste. De vuelta, a arrancar. ¡Bien, ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! 6 a 5, faltando 30 segundos. Y ahí fuiste. Gol de Tapiales. 7 a 5. Un segundo. Un, en un segundo el fut, en el futsal puede pasar cualquier cosa. Sí. Se viene Burlingame para descontar el arquero y la defensa. 18, 18 segundos, 7 a 5. Va a ganar. Fue un milagro, pero a ver. Lateral para no Urlinga. No queda nada. ¿Qué le cobró? Esa que es el, el jugador, es el número 8 de Tapiales. Desde hoy está un poco nervioso, pero bueno, normal. Deportistas con la adrenalina al mando y son cosas que pasan. Remate. 5 segundos. Revolea Tapiales. 2 segundos. Partidazo igual brindaron. 7 a 5. Termina. Termina. Ganó la visita. Ganó Tapiales 7 a 5. Lo viste por la hora de Burlingame. Agradecemos a todos los que nos vieron. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los vecinos y vecinos de Burlingame. De Tapiales. Las publicaciones. Tapiales hoy. La revista va también. Todos los que nos vieron, muy agradecidos. Los dos equipos dieron un espectáculo deportivo. Muy partidazo bueno. total, partidazo total. Estaba para cualquiera, la verdad es esa. La ventaja comparativa que tenía Tapiales es que tiene la habilidad de sorprender con juego rápido y más ordenado. Muy bien. Terminás acá vos. No, nada, muchísimas gracias como, como dijo mi papá, a todos los vecinos, vecinas de Hurlingham, vecinos y vecinas de Tapiales.